Ya veis todo lo que habéis visto hace un momento, estas cosas, cómo están clavándose en las palabras de Elena Guaya. He sido despertada a la temprana hora de la medianoche para escribirle estas cosas. Ya veis que ella dice, he sido despertada. Porque a veces el ángel la despertaba para que se levantara y escribiera las cosas. Permítame decirle claramente que usted está en una condición mental incierta y que los esfuerzos que está haciendo para rescatarse usted mismo son en vano. Mirad que dice, para rescatarse usted mismo son en vano. Si os habéis fijado en el vídeo que hemos puesto hace un rato, ha leído este señor en la primera frase algo de que la santificación es mi salvación, o algo así, ¿no? Que viene a querer decir que me salvo por mis obras, ¿no? Mi santificación, hacer es ser que cada vez más santo me va a salvar... Lo que nos salva es la fe en Jesús. Las obras van a ser la consecuencia. La santificación es un proceso. Pero la santificación no nos salva exclusivamente. Quien nos salva es la gracia de Jesús que es gratuita y nosotros la debemos aceptar. Mirad hasta qué punto hay que ir con cuidado con frases que parecen muy bonitas, muy atrayentes, pero que en verdad son del terreno de Satanás.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 ...ministrando al hombre natural... ...se eligen para que tomen el control. Mi hermano, mientras usted acaricie sus propias suposiciones... ...considerándolas como verdad... ...Dios no puede iluminarlo. Mirad si esto es importante. Las suposiciones sobre lo que nosotros creemos... ...por encima de la verdad. Las personas también... ...recordad que todo esto estaba también involucrado... ...en el tema de la divinidad de tres personas...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 Hoy ha habido muchos percances, <ríe> muchísimos, ha, sido, ha habido veces que ha ido todo mal y nos hemos superado, pero bien, al final hemos podido prácticamente darlo todo. Vamos a seguir aún con el tema de puertas dimensionales, terminaremos esta lectura, entraremos en el mesmerismo y luego vamos a pasar a facetas de espiritismo que están siendo novedosas y que están cautivando a mucha gente que verdaderamente los están llevando por derroteros que son para temblar. Que Dios nos ayude a seguir en el camino recto y correcto para siempre. Amén.